Hace una semana mi amigo Juan Pablo me invitó a participar en este bonito proyecto de la Asociación de Amigos de Medina Zara y me pidió que contase algo de mi experiencia sobre el yacimiento arqueológico. Y tengo que reconocer que mi, que mi experiencia es en realidad una asignatura pendiente porque siendo cordobés eh, y habiendo vivido en Córdoba durante mis primeros 25 años nunca visité Medina Zara. Eh, duele un poquito reconocerlo pero pero esa es la realidad. Eh, cuando era joven, no, quizá para mí, esa es mi impresión personal, eh, Medina Zara representaba algo en parte quimérico. Eh, yo escuchaba a, a muchos paisanos, cuando hablaban de Medina Zara, eh, escuchaba cómo querían compararla con, con la Alhambra de Granada, y claro, Medina Zara... Siempre era mucho más. Era, había sido mucho más importante, mucho más bonita, mucho más impresionante que, que la Alhambra. Y en realidad aquello a mí me molestaba. Recuerdo que, recuerdo que cuando escuchaba esto eh, me sentía un poco molesto porque yo pensaba la Alhambra está y, y nosotros hablamos de Medina Zara pero pero en realidad lo que, lo que yo veía en, en, en fotografía eran unas ruinas que no estaban, por desgracia, en aquel momento del todo bien, bien conservadas. Eh, esa realidad, por suerte, ha cambiado. Medina Zara ahora es Medina Zara y, y no es necesario eh, establecer ninguna comparación con, con ningún otro de nuestros monumentos. Eh, y sé, por, por fantásticos vídeos que, que he podido ver, que ahora sí estamos conservando y recuperando ese patrimonio tan, tan importante. Eh, después de 25 años yo marché a vivir a Barcelona, ahora en la actualidad resido en, en Noruega, en un pequeño pueblecito a más o menos 40 minutos de Oslo, y tengo la fortuna de, de poder regresar a, a Córdoba a casa eh, dos tres veces al año. Eh, este verano no será posible porque, bueno, sabéis eh, este tema que tenemos con la pandemia. Eh, pero siempre que hemos regresado hemos tenido la intención de visitar eh, Medina Zara. Aunque sigue siendo una asignatura pendiente porque a veces porque hace mucho calor, como ya sabéis, a veces porque el tiempo se, se va agotando... Nunca lo hemos hecho. En nuestro último regreso, este, este mismo invierno, compramos este, este pequeño libro para, para mi hijo, que tiene seis años, y la idea era que este mayo, que nuestro plan era, era poder viajar, sí iríamos a, a Medina Zara, esta vez sí que sí que la podríamos visitar, y, y disfrutarla. Bueno, los planes se, se torcieron, no han, podido, no han podido salir, con lo cual sigo con la asignatura pendiente pero eh, estoy convencido de que, de que la próxima vez que regresemos a Córdoba, no sé si será ya en este 2020 o en el 2021 eh, vamos, a poder, vamos a poder visitar eh, nuestro fantástico yacimiento arqueológico de Medina Zara y... Ahí sí podré tener esa, esa primera experiencia y espero poder compartirla con, con mi amigo Juan Pablo. Un saludo desde Noruega.